Pues que el video empieza acá afuera, porque no lo grabé adentro, porque adentro no estaba autorizado, pero estaba dentro de la jaulita, dentro de la jaulita así... Esta es una historia maravillosa. Sí. Ven esta cara, es una cara de un criminal buscado en Europa. Es en serio, ¿la ven? Se busca. No es broma. si sí, es lo que está atrás? Es la estación de policía de un país europeo nos cogió la policía y no se para. Si tú eres de los que viajan y ah, no importa, yo dejo mis documentos en el hotel más seguro, no. Súper mala idea, súper mala idea. Nos acaba de pasar a la señorita, a ella, mi hermana. Le pidieron el pasaporte, documentos. No tenía. Y policía, acompáñenos, ¿a dónde? A la de policía. ¿Y por qué? Porque están detenidos. ¿Qué? ¿Y no tenemos? No, Yuscan. La gracia, la lección, la clase eh, express de dos horas en la comisaría, nos costó 60 euros. Nos dice. Le costó 60 euros, pero yo se los presté porque no tenía ni pasaporte ni plata. Entonces sí nos costó. No, no, no, le costó porque ella me los va a pagar, ¿cierto? Nos costó. Y nos trajeron y nos metieron en la jaulita y nos sentamos así. ¿Y por qué acá adentro? Porque están detenidos. ¿Nos pueden tomar una foto acá adentro? No. Ni para el recuerdo, ¿no? Ahí van los que van allá atrás, esos son Allá están los de la policía Pues la costumbre de viajar, dejar el documento en el hotel Porque es más seguro, que no sé qué No, súper mala idea 60 euros por no tener documento ¡Ay! La policía indicó, esto es una infracción menor, no es un delito, no tiene ningún impacto en su registro migratorio Y tener una foto del documento en el del pasaporte No sirve No sirve Si no tiene su pasaporte, cargue su DNI Y si no tiene DNI, pues quédese en la casa <risa> Ella está muy brava porque fue ella la que le pasó Pero los cogieron a los dos, a los dos <risa> Él porque fue ese Pero. Yo le hice así Yo siempre tengo mi pasaporte Yo le hice así mucho cebolla y dicen no, no, yo te salvo, que cebolla, que se vaya? <risa> pues toma nota, muy importante que tengas un documento de identidad oficial esto nos pasó en la Unión Europea, Croacia fotocopias no sirven, copias, eh, foto en celular no sirve, tiene que ser un documento original pasaporte o DNI, no importa, solo un documento un documento oficial, eso que es importante que tenga tu nombre, tu foto y tu foto y tu huella digital ajá no me preguntes, ah, ¿y por qué te piden los documentos? Te lo pueden preguntar por cualquier razón, porque estaban haciendo un control, no sabes, eso es lo de menos. La razón es lo de menos, no importa que lo tengas, tienes que tenerlo contigo. Es muy tonto gastarte la plata en una multa cuando el plan es usar el dinero para cosas que valgan la pena, divertidas, culturales, ¿no? Y terminas pagándole una multa. Este video es de esa lista de videos de consejos, hay muchos consejos, cosas que no te imaginabas, cosas que no se te habían ocurrido, que cuando veas los otros videos que he hecho, vas decir, oye, pero qué, qué importante eso, no se me ha ocurrido, qué bueno que vi este video para que no me pase durante el viaje, ni es de los otros, sobre seguridad, cómo de las tarjetas de débito, la diferencia de las tarjetas de crédito, cómo llevar el efectivo, qué hacer con las visas, mucha información de ese tipo. Y ojo, ¿eh? eso te puede pasar en cualquier país del planeta, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Te piden papeles porque sí, eso es algo normal. Hay países más tranquilos que otros más relajados, pero... No te confíes, es delicado. O países asiáticos donde obviamente no eres de la zona. Lleva tus documentos, lleva tus documentos. Lleva nomás, lleva, lleva, lleva. Lleva tus documentos, tú lleva nomás, tú llevas. Oye, oh, oye, sí, en serio, me olvidado, me olvidado. Yo conocí una chica alemana en Perú y apenas llegó, como iba a ser un viaje largo, llegó, te fue a la notaría, le sacó una copia auténtica y anda por todo lado con su copia autenticada de maravilla. Cada vez que le piden los papeles, saca la copia auténtica, nunca saca el pasaporte original. Totalmente el válido. Crack. Entonces, ah, le hubiera dicho que me lo robaron. Ay, lo podría denunciado. No, pero acá me robaron. <ríe> <ríe> <ríe> y ya. <ríe> <ríe> pero bueno, esa es la experiencia. Esto, ese video es súper cortito, pero de los consejos importantes. Documento siempre contigo. Igual que un monto de dinero en efectivo siempre contigo es mucho mejor que una tarjeta de crédito o débito. La tarjeta de débito para unas cosas, el efectivo para otras. Documento contigo siempre.